Hola chicos, hoy vamos a jugar a The Wild West. The Wild West eh, es un juego pues del viejo oeste, ¿vale? Así que vamos a jugarlo. Esta es la oficina de Sheriff, ¿vale? Vamos a ver, mirad, no hay nadie. Bueno. Pues vamos a ser sheriff. Ahora soy el sheriff de la ciudad. Mirad, aquí tengo una pistola, ¿vale? Lo también tengo un cuchillo. Y con esto puedo atrapar a los malos, igual que en las películas del viejo oeste, ¿vale? Entonces vamos a llamar a nuestro caballo Vale A ver, venga, venga. Vamos a ver Espera Hey Han matado. Ah, bueno, pues vamos a esperar. Vamos a llamar a nuestro caballo. Ahora vamos a hacer serie. No. No. Bueno, bueno, pero le robamos. Cogemos otra vez el seri, corre. casi, casi, no, qué mal, bueno pues nos vamos a cambiar a a médico, ¿vale? Porque yo nunca he sido médico en el juego. Así que bueno. Así que vamos a ver. <coughs> ¿Es este el médico? No. Bueno, vamos a ver. Bueno. Vamos a robar el tren. No, no, no, que si no luego pierdo dinero. Bueno, vamos a trabajar para la mina nada eso lo vamos a dejar para el siguiente video eh, pues vamos a hacer esto vamos a hacer camareros y vamos a, a ir vendiendo por la calle a gente Bueno, chicos, aquí nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado este video. Dale sí. sí, sí. y hasta la próxima. Chao, chao. Sayonara.